¡Bim, Bim! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Dónde Hola. estás? Estamos aquí encima del puente de Colonia y aquí detrás pasa el tren ¡Oh! Hace mucho ruido sí. ¿Y te gustaría taparte las orejas pero no llegas? ¡No llego! ¡Y qué bueno es iris! ¿Y qué hay detrás de ti en la valla? ¿Qué se hizo? ¿Te gusta? Pues no sé. Déjame mirar mejor. ¿Qué va a ser esto? <risa> ¿Qué hizo es bim No lo entiendo. ¿Tú lo sabes? Pero no te acuerdas de la postal que le mandaste a Robertina desde París. Ah, sí. Era todo así también. Sí, no lo entendías. No, no mucho, la verdad. Sí. ¿Me lo explicas? Sí, son los candados que simbolizan el amor que se va oxidando con el tiempo. Pero a mí no me gusta mucho eso ¿No te gusta el óxido? No, y tampoco los candados no me gustan mucho No te gustan, pero hay muchas rosas Sí, menos mal, la verdad ¿Cuál es tu favorito? Um, a ver, el más rosa de todos mm, mm, mm. Me gusta mucho ese Eric y Julia Y ese también Andy y Ana. Y ese también Uh, ¡Qué bonito! es, Y ese también que tiene un corazón. Uh, ¿Y ese que es un corazón? Sí, un corazón de amor. ¡Qué bueno, verdad! Mino y tendrás que ir dando un besito de despedida. Aquí Se acaba también. el tiempo. Oh, no. <risa> bueno, un besito a todo el mundo. No pongáis candados. Hacer el amor sin candado.